peligroso. Y si aquí pasa una desgracia, ¿saben quién es el culpable? va a pasar en este país. Toda la clase política dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque todos debieron sentarse en la mesa de las negociaciones, todos, sin distinguir el color político y decir, no se puede celebrar la elección vamos a ver. De acuerdo al calendario establecido por la constitución y si es necesario unir a las tres se une, pero no puede permitir que esa gente vaya a contagiarse ahí a hacer fila en fila y todo el mundo. Por ese que da la cuestión, que cada uno de otro. ¿Por qué creen ustedes estar se agachado por ahí en su casa? Como Peggy Cabral positiva al COVID, como ya dio Vargas Maldonado, como ya dio el hijo de Víctor Gómez Casano, porque no ponerse de acuerdo. y de ponerlo en crítico, de demostrar fue y de querer ganar que tanta alcaldía que yo gané tanto y no pusieron pero lo primero y es de que se le está hoy llevando el diablo, porque le digo algo. Yo hice una llamadita al famoso número ese que nos dan y me contestó chacha comiendo ahí arroz, habichuela y carne, supongo yo, con la boca, como una burra. Y lo que me dijo era que yo le dije que tenía una enferma cerca un vecino, a ver si esa persona, pues me decía que me dieron una burla, aunque ella me muere uno. Si sí, yo menos respondiendo ah pues busca la manera de cómo llevar dentro, para que le den las indicaciones que decían decía decía y el pueblo eso no puede pasar eso no puede pasar eso no tuviera, no estuviese pasando si la clase política no hubiese mandado a la gente a votar ahí se propaga el por toda la ciudad y en todo el país fue lo mismo eso se convirtió en un agente de implicación del virus. Desgraciadamente. Y por eso, hoy todos a su... Le digo algo. De un domingo aquí que no se levante. He estado pensando. Yo estaré, yo estaré enfermo. He contagiado a, a, a mi esposa. Y esposa que estén para estar acá, se pues se morirá. Y que todavía no estamos organizados, esto es abandonado, cada quien a su suerte. El dinero se va, a la, home, se va para la Unión Médica, se va a la salud, se va al centro privado. No tiene dinero de morir y se para morirse para su suerte. Yo creo que es un momento si es, la República, toma una decisión que se una a todas las clases, porque la responsabilidad no solamente de y no de toda la clase política dominicana. Toda la clase política dominicana tiene que ponerse de acuerdo. Y si nosotros yo no nos porque el nivel de miedo que estamos teniendo, que estamos teniendo por paso y la rapidez con la que va creciendo el sector, pues no sube porque sabe la cantidad de gente verdadera la de la salud pública es una... Y esa gente ustedes pueden presentarse en su registro. Y que eso es mayor de lo que se ha dicho ahí. La proyección es que nosotros estaremos peor con no es La preocupación que tuvo la Comisión de China, que fue a Italia para ayudarlo a ellos, para frenar, porque Italia está dentro de uno de los países que, que el COVID-19 ha crecido de manera más alarmante, después de Chile incluso lo superó porque esta presión me meca... Y ya mañana, cuando la señal esté mejor, le hablaré y le presentaré unas imágenes de lo que sería, pues, eh, que está pasando en el mundo con todas las cifras y con todas las cosas que nosotros, pues, eh, tenemos un programa especial guardado por la dificultad de hoy no pudimos tenerlo. Pero los proyectos que nosotros tenemos son mayores. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente, además de ese error que yo señalo, Culpa de no del gobierno, de toda la clase política de partido, que su ambición lo que quería el, el PRM, como el PLD era demostrar fuerza. y había algo que la vida permitió que se suspendiera la de febrero, pues si ahora en marzo llegó el, este, este coronavirus, debimos frenarlo. Pero ya eso pasó. ¿Qué hay que hacer? Bueno, obedecer las medidas del Estado esta declaración de estado de energía, el toque de queda que obedecerlo y tomar todas las precauciones porque el crecimiento no está en ti dominicano está en ti dominicana padre, madre hija. cada uno de nosotros tiene que tomar las debidas precauciones en su para que en definitiva no lo sumen a la lista de muertos y de contagiados, porque a la fecha Toda la gente de la fiesta de Punta Cana, 300 personas, la actividad de motocross en la que estaba el hijo del Víctor la actividad de 200, 300 personas, nadie sabe los niveles de contagio y de propagación que puede haber en estos momentos. Porque habrá mucha gente que por el miedo que tiene a que no lo asistan o que lo lleven a un hospital, a que se mueran, porque la mayor parte de nuestros hospitales en el país entero no estaban preparados para esta eventualidad y no tenemos hospitales ni salas especiales que se le está pidiendo al presidente que habilite un área de un hotel que va a no se puede construir un hospital como lo hizo China en 10 días de mil de, de casos a un valor de 20 millones de dólares no Entonces se... pues habría que habilitar esta tarde de ver de qué manera con la prevención, con la cual nosotros podemos, ahora en la etapa crítica, frenar el crecimiento de servicios. Y ahora usted verá que todo el mundo va a producir, porque ahora nosotros tenemos tres presidentes en este país, Danilo ahora por un lado, Luis por otro, y Leonel Fernández por otro. Cada quien buscando sus intereses insistir por respecto al presidente público y la situación no a, a, al danilismo bien, la acción del país o sea concentrado en esa información y orientar y dejar de tomar nuestra gracia